Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro nuevo video. El día de hoy vamos a hacer un viaje corto por la naturaleza y vamos a aprender por qué es bueno reciclar y por qué es bueno cuidar nuestro medio ambiente. Y también vamos a ver cuántos animales hay. Acompáñenos. la contaminación de basura tiene grandes consecuencias para el medio ambiente y para nuestra salud hay tanto plástico en el mar que incluso se han formado cinco islas gigantes de basura y este problema aumenta cada año pues se arroja más de 8 millones de toneladas de plástico es por eso que debemos reciclar para cuidar el medio ambiente recuerda que debemos arrojar la basura en las canecas y cada una tiene un uso determinado para su clasificación. Recuerden, amigos, que no debemos botar la basura en el medio ambiente porque es una mala obra para la naturaleza y tanto para nosotros. Y recuerden, nuestro medio ambiente es muy lindo y hay que quedarlo. Prosigamos. ¿Qué es el reciclaje? Es volver a utilizar objetos ya usados en nuevos elementos, que es reducir. Cuando vayas de compras, puedes llevar una mochila y no usar las que allí te dan. Así reduces el uso del plástico, ¿Qué es reutilizar. Es la acción que permite volver a utilizar el producto. Este es nuestro hogar y por eso debemos cuidar el medio ambiente. Es un deber y una responsabilidad de todos ya que la humanidad depende de su bienestar y sus elementos naturales son primordiales para la existencia del planeta tierra. Así nos damos cuenta que la naturaleza es tan increíble porque ella misma busca la manera de sobrevivir adaptándose al mundo moderno y al entorno que le ha dado el ser humano. Y en nuestro recorrido por la naturaleza encontramos a una nueva amiga que se llama Golondrina y ella nos va a llevar a un viaje por el paisaje. especies animales y las plantas son indispensables para poder vivir y es necesario aprender a coexistir con ellas cuídalas y respétalas porque gracias a ellas podemos disfrutar la vida Nos vemos, amigos.